Este es Quito, una ciudad que no solo celebra su pasado, sino que también construye su futuro, y podemos diseñarlo en conjunto. Puedes ser parte de la Agenda Digital Socialmente Innovadora Quito 2022, que planteará la visión de una ciudad moderna, conectada con su ciudadanía a través de nuevas tecnologías. Pero, ¿qué significa socialmente innovadora? hablar menos de tecnología y más de cómo usarla para mejorar la vida de las personas, con soluciones que surgen de abajo hacia arriba, en una cultura de innovación que fomenta la creatividad para la resolución de problemas. Primero haremos un análisis del Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito, iniciativas que se están desarrollando y prácticas internacionales. Segundo, con la colaboración entre personas del municipio y diferentes actores sociales en un focus group con LEGO Serious Play y la formación a 50 funcionarios del municipio con entrevistas y vía Internet en un espacio colaborativo 2.0. Tercero, planeando propuestas con la ciudadanía, conectada en la web de Agenda Digital con nuevas ideas en torno a los siete ejes de desarrollo de nuestro Plan Metropolitano. Esta agenda se presentará el 25 y 26 de septiembre, en el 14 Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Será el comienzo de un gran futuro para Quito, que lo diseñamos hoy contigo. Entra en www.quitodigital.gov.es ¡Contamos con tus ideas!